Nuestra Constitución garantiza que haya completa separación de Iglesia y Estado, que el Gobierno no tenga religión oficial y que todos y todas podamos asociarnos libremente para practicar nuestra fe.